De ver hacer. Pregunta muy importante. Para mí, como DM, ¿cómo se ve el tema de la experiencia entre jugadores? ¿Y cuál sería la mejor manera de llegarlo? Dígase para no aburrir a la party. Si querés, empiezo yo. Empezá, empezamos. Dale. En cuanto a la, no sé a cuál parte te referís, digamos, si es experiencia de, de sistema, de leveleo, o de experiencia de pasarla bien y charlar al respecto. En cuanto al sistema de leveleo, yo uso Milestone, que es simplemente, digamos, cuando sucede algo importante en la aventura, suben de nivel, todos juntos. Y lo que es experiencia de juego, yo, es importante conocer al grupo, eso me imagino que es, eh, es común a todos los juegos de rol, ¿no, Lordi? Yo creo que es importante, digamos, como DM estar ahí y conocer Totalmente. a tus amigos y saber qué les interesa, qué les gusta. Si no lo, si no lo sabes charla con ellos en privado y preguntarles qué los esperan Esto se suele solucionar en la sesión cero. Y, y es muy importante que lo que yo estoy dirigiendo también me interese a mí y me divierta a mí. Es que sí. Eh, también, en cuanto a la experiencia, eh, Vampiro usa un sistema de, de compra. O sea, vos te mejorás las la habilidades de la planilla comprando con una experiencia que te vas dando el libro tiene una pauta de cómo dependiendo qué, eh, dependiendo qué, qué tipo de partida o cómo quieras repartirlo tenés diferentes formas de hacerlo eh, yo hago un equivalente a lo que sería el, el sistema de Milestone de DD. yo hago algo similar cada tantas sesiones le, les doy un, una cantidad de experiencia eh, y eso, eso me permite ir reforzándoles eh, con experiencia el, lo, lo que vayan ellos avanzando, lo que vayan ellos resolviendo, de una forma un poco más orgánica, porque si me tengo que mantener sí o sí en darle por sesión eh, una, una cantidad de puntos de experiencia, no sé, creo que en, en una partida así de, de poca gente, donde hay muy, mucha interpretación, no, eh, no, no necesitamos ser tan exactos con eso. Eh, pero eh, generalmente en una partida para un grupo normal que que no necesariamente está, eh, está en un stream y que son más jugadores, por ejemplo, quizá manejarse por sesiones más, es, más es más fácil. Y en cuanto al otro aspecto, la otra interpretación de, de la experiencia, eh, sí, estoy completamente de acuerdo, es así. tenés que eh, Por eso siempre, no, lo que siempre decimos cuando, cuando charlamos, cuando tenemos nuestras reuniones de, de DMs. Eh, Tratamos de volver siempre a eso Que lo importante a la hora de dirigir Es la empatía, es ser empático Así le dirijas a tus amigos de toda la vida O así le dirijas a gente que no conoces Tenés que eh, tenés que Tratar de ir tanteando de cómo está la situación Y saber si el otro la está pasando bien Eso es lo más importante Porque si realmente el otro no, no la está pasando bien Y uno fuerza una situación que hace que el otro La siga pasando cada vez peor eh, Primero es imposible Que todos la pasemos bien, que es el objetivo De, de una partida de rol eh, y segundo que se va a hacer inviable digamos va a ser cada vez más difícil de sostener todo entonces por eso siempre es importante, pero bueno también es importante como jugador, ser empático eh, con, el, con el que está dirigiendo también que realmente es otro es otro amigo que está, que está empujando para que nos divertamos <risa> todo, que al final del día es <risa> lo que queremos tal cual, sí, súper acuerdo es eh, eh, esto de hecho, es, es algo que a tanto nos pregunta, digamos. ¿Cómo puedo mejorar el, el entretenimiento, entre comillas? Y no es siempre el caso, pero a veces... A veces esto cae en los jugadores más que el DM. Porque por ahí vos estás preparando cosas y... Eh, ellos no están, digamos, eh, enchufándose... Pool a jugar rol así. Y, y se quedan un poco. Y vos siempre sentís que te falta cuando... En realidad vos estás dando todo lo que tenés y tal te vez lo que falta está del otro lado. Así que es... Eh, mi, mi recomendación es esa, digamos Vos das lo mejor que puedas, todo lo que tenés Y... y... Tratá de que los demás también te ayuden a eso Eso es súper importante, sí, estoy de acuerdo con nosotros. Que... clave Nota Vampiros se puede jugar en diversas épocas históricas O es siempre la misma Es... Eh, como siempre digo Vampiros significa historia el hecho de que tengamos seres que son inmortales quiere decir que hay seres que son muy viejos y que si hay seres que son muy viejos quiere decir que hay vampiros a través de la época. Y eso por más que juegues en cualquier época se puede, eh, se puede reflejar igual. Porque a la hora de conocer vampiros que vivieron otras épocas que pueden contar eh, hay mecánicas incluso en el juego que bueno, quizá en el caso de los presentes en algún momento las exploremos hay formas eh, los vampiros, por ejemplo, no pueden, viven tanto, cuando viven mucho tiempo, no pueden re registrar todo lo, que, todo lo que van viviendo. Realmente se empiezan a olvidar de cosas, porque realmente es, es imposible. Entonces hay una especie de ritual que hacen los vampiros antiguos, que es como que entran en una especie de sopor, y ahí como que reviven ciertos momentos de su, de su existencia para recordar cosas específicas, pero las pueden vivir casi al al detalle y lo que se suele hacer de hecho que en el libro se está eh, propuesto es hacer que tus jugadores recreen estas memorias de, de alguien como una mecánica para hacer una agregarle una eh, para hacer lo que en el libro se llama el memoria que es, es una parte interesante una parte interesante. Eh, pero sí se puede jugar en todas las épocas quinta edición específicamente no tiene todavía un, eh, un manual para, para otras épocas pero pero ya dentro del mismo libro te, te, lo, te lo da como una posibilidad y si te vas a ediciones anteriores, sí, tenés O sea que el lore de todas las épocas eh, Hay de todo eh, Todavía no hay como una especie de, de regla oficial de quinta edición Como para, para hacerlo en en a través de las épocas Pero no, no debería requerir Mucho homebrewing para jugarlo en la época que quieres No, de hecho cuando, cuando tenés que jugar algo en, en, en alguna época anterior Requiere más trabajo de eh, Estudiar historia que del juego, sí. juego en sí porque una vez que tenés las reglas, tenés que vos adaptarlas, digamos una, una vez es lo mismo una persecución en autos ahora que en el 1920 o el 1950 No, claro eh, Cambian mucho, cambian mucho y, y bueno, hay manuales, como dijo Lordi, están de edad oscura Que para jugar en la edad oscura, vampiro Muy copado, vampiros con armadura y espada Impresionante. <risa> bueno, está de, de, de edad victoriana, que también es impresionante, porque la debe eh, eh, ser re lindo, porque están todos con vestidos y ropa súper elaboradas y sos el... Es la época de, la época de Drácula. De tal época, cual, de y de entrevista de con el vampiro. La, la novela, ¿no? De la, tal la, la cual, novela, sí, No del Drácula sí. histórico, sino del Drácula de la novela. Eh, también debe ser lindo. Bien, acá hay una pregunta que viene con contexto. Así que voy a leerla, y pero viene un par de párrafos. Para aturdar. Hace un tiempo empecé a ayudar a un amigo con su mesa de vampiro. Como era virtual, teníamos la facilidad de hacer otra llamada y tener conversaciones privadas con algunos personajes. Cada tanto, tenemos el mismo debate de si es buena idea hacerlo. Por un lado, él defiende que es bueno, para evitar que los otros jugadores meta y los plots tengan más impacto. Por ejemplo, que empiecen a investigar a uno porque saben que es del Sabat. Y por otro lado, yo opino que los jugadores, aunque son actores, también son espectadores. Y estaría bueno que sepan la historia mientras se desarrollan así los personajes y se sienten con más peso. Y pueden ser cómplices de sus historias. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fuera de streaming? ¿Ustedes qué opinan? ¿Fuera de streaming? ¿Cómo juegan? Eh, Mira, Me gusta la idea. Jugando, yo vengo jugando bastante, eh, bastante online. Vampiro específicamente. Y lo vamos manejando. Eh, a veces... O sea, si juegas con gente que sabes que no que no va a meter a rolear, No es tan... Es más fácil, si tenés confianza con la gente que juegas Es mucho más fácil, porque no importa si está o no, no está Realmente porque no, no es un problema Pero si lo que querés jugar es eso A, a, a no saber bien Quién, quién está eh, con, qué, con qué agenda Digamos eh, Sí tenés que tener en cuenta de que vas, eso Estás estimulando a que los jugadores Se, se, se apuñalen por pala digamos. Estás, Lo estás estimulando digamos. Independientemente de quiénes sean los jugadores Estás eh, permitiendo con una cuestión de fuera del rol estimulando que hagan eso digamos. y quizás es lo que crees, porque vampiro permite eso y está buenísimo también <risa> no, que, no, que no se interprete como que esté en contra para nada, me parece buenísimo pero estemos, está bueno que todos lo sepan a eso, entonces antes de, de, de hacer una partida donde las conversaciones son separadas de hacer las cosas por separado, nadie sabe bien nada que todos estemos de acuerdo, que estamos jugando a eso y que Nadie sabe qué hace el otro por la espalda Y nadie se sabe Y bueno, es así, y ese, ese es el juego Ahora, si algunos lo tienen más en cuenta eso que otros Quizás no está tan bueno es, eso, es siempre una cuestión de consenso Al final del día es eso, es consenso eh, Yo la verdad que Lo necesito cada vez menos Porque por suerte juego con gente que no me que me, me, me puedo estar seguro De que no va a meter a rolear, digamos eh, no, no, no lo necesito Y de última, en algún caso Sí, separamos lo hacemos aparte, o sea, puede ser también, puede ser una herramienta quizá y no, no algo que está todo el tiempo y, y lo, lo utilizás cuando lo necesitas, eh, no, no es necesario casarte con ninguna de las dos ideas y podés usar un poquito de los dos mundos, ¿no? Eso justamente iba a ser yo, eh, que, que si bien puede ser tu estilo alguno de los dos, lo mejor es que, que, que cuente como herramienta, así vos podés eh, tener lo mejor de los dos mundos a, a tu disposición Que vos puedas eh, Porque las dos partes Son igual de válidas, tipo, esconder información a, a, a alguien en particular Para que la sorpresa de otros Sea más Es, es sumamente válido porque Todos todos te van a agradecer haber pasado por eso Ahora, que todos presencien algo También significa eh, Incluirlos en la historia, en ningún momento Los estás, es, los estás alejando de ellos Así que eh, mi recomendación Otra cosa, dale, dale. Perdón, eh, otra cosa linda que, que, se, que se puede utilizar Es agregarle el componente de texto Entre semana hacer, Poder hacer algunas escenas por texto Y hacer las cosas Privadas de cada uno o En una pequeña escena por texto Entre semanas que vayan respondiendo eh, A medida que vas podiendo Y después ya cuando el día de sesión Juegan todos, entonces también pasa eso No tenés que pueden jugar todo el tiempo Y estar escuchando todos todo el tiempo El día de la sesión y todavía tener poquito de privacidad para hacer algún que otro, alguna que otra treta Sí, sobre todo en Vampiro Siendo un juego que necesitas esos momentos personales de... Exacto si, ni, ni siquiera solamente para para que los otros no sepan Sino que para que eh, se Concentrarte en, en uno de los personajes Totalmente, sí, totalmente. Sí, sí. O incluso en los momentos de, de alimentarse Capaz que mientras... Claro. Siempre son momentos muy personales, en ningún momento es un vampiro descorchando un humano y comiendo y compartiendo entre todos, digamos. <risa> eh, siempre es tipo, me voy al callejón, espero que venga alguien, tipo, es, hay una preparación para la cena. Eh, y, y sí, son herramientas. Mi, re, mi recomendación es que si vienen usando solo un estilo, usen el otro... De repente, sin avisarle a nadie, y fíjense la reacción que tienen los jugadores. Y fíjense realmente si va a valer la pena, y estoy seguro que sí, porque nadie se lo va a esperar. nota ¿Qué es lo que más te gusta de Vampiro y por qué es tu juego de rol favorito? Creo que es... Esto lo eh, charlamos es lo en que, su momento. Sí, ya lo hablamos. Es lo que es el tema ese de la historia. Eh, el, el hecho de que, por ejemplo, con lo, lo del jardín de los presentes, lo que hablaba es que... Lo, vamos a ir explorando no solo lo que pasa en la ciudad de las flores, sino lo que pasaba en la ciudad de las flores. Porque esta gente que ahora controla la ciudad, muchos de ellos vienen de otras épocas y vivieron otras épocas de la ciudad. Y eso es eh, ya, ya el hecho de que se pueda eh, plantear eso como, como consigna para un juego, ya, me, ya me, me, me apasiona en general. Y después, bueno, el, el tema del... Eh, de que permite mucho, mucho drama, permite, permite hasta romance, permite, eh, o sea, es muy, está, es muy fácilmente, digamos, está, te, puede, te puede poner en contacto con muchas emociones. Eh, incluso desde, de, de, desde la, las reglas más básicas te está, te está eh, haciendo poner en la mesa ese tipo de cosas. Eso me parece súper interesante. Este juego. Eh, no es exclusivo de Vampiro, por otro lado, ese, ese aspecto, pero yo lo encontré mucho ahí. Así que creo que es eso, sea, es entre la historia y el, el contacto que me hace poner con las emociones. A mí, eh, tal vez una, una pregunta un poco más simple, pero algo que me llama la atención Vampiro es la posibilidad de jugar siendo estando condenado a ser monstruo eh, Es muy común en los otros juegos ser una persona que tiende de alguna manera a ser un héroe, pero acá acá no importa qué tan heroico seas, eh, el sol sale todos los días y capaz un día fallas. digamos. Eh, Estás a un mal día, digamos ¿no? citando a Joker, eh, estás a un mal día. Es que sí. Es que sí. Y quizá eh, caes un poco y después subir es, es terrible, güey, es, a, es mucho más fácil retroceder que avanzar. Oh, ¿sí? Como lo de la voluntad, digamos, salir de ahí. Claro, igual, igual. Es terrible, es terrible. Pero bueno, si, por eso te dicen, si, si jugás tus cartas bien, te puede ir bien. Capaz que te puede ir mal, te puede ir bien, eh, perdón, te puede ir mal igual si juegas tus cartas bien. claro Eso es vampiro, eso es vampiro. Muy lindo, muy lindo. Acá hay una pregunta de, de, de Palmerotron que me encanta. Eh, dice, ¿qué es lo peor de tu clan favorito y lo mejor del clan que menos te gusta? Me encanta. La Excelente pregunta. pregunta. Eh, Mi clan favorito o uno de ellos, en porque bueno, como... Eh, la gente de la taberna me acusa de que me gustan todos los clanes y, y, y tiene razón eh, voy a hacer un, una, un asterisco ahí como DM te gusta el juego claro. no, no puede ser esto. es muy difícil sí, sí. <risa> eh, pero bueno, mi, uno de mis clanes favoritos son los cinis eh, que no está, eh, sí, está ya en quinta edición, uh -huh. salieron en el companion eh, son un clan inhumano, monstruoso que, eh, que tiene una historia muy interesante y, y lo peor que tienen es que eh, es muy difícil, lo más difícil de jugarlos es que sos, sos un peligro para la mascarada todo el tiempo. Sos un peligro caminante para la mascarada y tenés que jugar a eso y es muy difícil de hacerlo bien. Eh, y otra cosa que tienen de, bueno, quizá el mismo defecto que tienen, que es lo que los hace difícil de rolear, que es... Eh, son muy territoriales y tienen como la. Ahora en quinta edición les dieron un defecto que me parece, una compulsión, que es la de eh, poseer. Oh, son acumuladores. Me gusta. Y, y la acumulación, pues, esa es la compulsión de clan. Cuando tienen una pifia. Cambió, ¿no? poseer. Sí, antes era solamente. Porque antes no había compulsión. Exacto. Antes solo habían debilidad de clan. Claro. Eso es algo que está muy bueno. La, la debilidad de clan es una cosa que es lo que le. El malus que tienen a algo que le cuesta Que tiene que ver con su línea de sangre Pero después está la compulsión que es, La compulsión de clan es eso que se le Lo que les pide la sangre de su clan Cuando, cuando empieza a pedir Que es por ejemplo cuando sacas una pifia La sangre de tu clan te, o sea, Puede ser una, una de las compulsiones normales De los vampiros, por ejemplo el hambre, etcétera, La furia eh, Pero también puede ser la de clan Y las de clan son muy interesantes eh, Y hasta que vos no cumplas eso que te pide la sangre de tu clan, vas a tener una penalización a tus tiradas. Eh, y en el caso de este vas a tener que poseer algo relacionado a cómo tu personaje lo vea... Entienda lo que es poseer también. ¡Qué peligro! Man. Es tremendo. Es, es tremendo. un peligro, me encanta. me encanta es, es como que siempre vas con una granada en la mano, digamos. Pero y hace poco me pasó eh, me pasó con, con otro de mis clanes favoritos, que es eh, el, el Ministerio. Son los dos también. Eh, son los tentadores. Corruptores. El misterio. Ay, me encanta. Sí, sí, es tremendo. Y juego un personaje, es una partida de B5. Y la compulsión del. No me había pasado nunca, no me había pifiado nunca. Y es. Eh, tenés que hacer. Es la transgresión. Tenés que. Si, si haces una pifia bestial, tenés que hacer que alguien rompa los presentos de la crónica. Y si no lo haces. Tenés una penalización a toda tu tirada, como todas las compulsiones. Así que terminé convenciendo a un pibe que estaba en vampiro, que estaba ahí pobre, que se termine todo a un recipiente que él, no, que, que él quería dejar vivo. El quilombo que se me generó ahora. Maravilloso. Ahora me quieren matar. Pero increíble que el juego tenga esas cosas es una locura. Y todas las compulsiones de Clan son todas buenísimas. Todas son terribles, todas son tremendamente eh, dilapidarias. Y, y está genial eso. Y después, bueno, lo que más me gusta de mi clan menos favorito Que, bueno, puede ser poner los tremers de mi clan menos preferido Pero tampoco lo llamaría así eh, Lo que más me gusta de ellos es La hechicería de sangre, la hechicería de sangre está, está genial Y me parece que se les había ido mucho la mano con las ediciones anteriores Sí, sí, sí, sí Y ahora está ahora está perfecto, ahora está perfecto no, no necesita tanto Hasta te da lugar para que te inventes cosas Ya está, no es necesario tanto Fantástico pero creo que me extendí con la respuesta Pero era no, no, una no, buena no, pregunta no, no, Riviera, Además yo quería saber qué onda los lo, lo eh, Porque en aquel momento Tenían lo de la tierra, de su hogar Y, y claro, lo, ahora también lo tienen Lo relacionaron con Tienes eso de poseer debilidad. Y me sí. parece correcto porque ellos son, siempre fueron el, el clan del dragón. Ellos sí. se llaman el clan del dragón. Y, y ahora. ¿qué, Tienen, qué su Tienen su Horde. Tienen su Horde. su Me parece buenísimo que le hayan encontrado esa vuelta eh, Traducieron, o sea, traducieron, ¿no? entre comillas, tan, tan bien tantos conceptos a, que te permite mucho más el juego, ¿eh? Sí, sí, para mí, para mí es superior, superior. Bien, gracias por la pregunta. No es que el es otro es muy lindo. Es malo, ¿no? No, no, para nada, para nada. Eh, esto es como cuando juega leyendo de los cinco anillos y lee los manuales, digamos. Me gustan todos los clanes. Te gusta todo, te gusta todo. Terminás de leer el, de, de, de, sí, el del león y decís soy el del león. Soy soy el el león. león. Terminás de leer el del dragón soy el dragón. Sí, <ríe> todo, todo, todo. Te pones la camiseta de todo. Bien, estas es preguntas de Bachi y me, me gustó la pregunta. Es, es para tirarnos flores, pero está muy bien. Dice Lorde Lions, ¿Qué le gusta de cómo juega barra dirige el otro? Uy, sabes cómo te voy a tirar flores. <ríe> bueno, ¿querés empezar? Eh. La verdad que bueno lo, lo, lo, Lion es eh, Yo me metí en esto de Dirigir en cámara y etc Yo no tenía ni idea, estaba desnudo Y mi Mi, mi pauta de, de, de cómo tengo que hacer esto Es eh, eh, león dirigiendo Realmente eh, Me parece que tiene eh, Que tiene una conciencia de, de, Del hecho de que todo el tiempo Se está viendo Que que eso no, no, no sé de dónde lo saca, de dónde lo, lo, lo buildió, que es alucinante, que eso yo no, no, no lo tenía y lo tuve que empezar a imitar. Y mejoró mi forma de dirigir, tener en cuenta eso que, que, que, hace, o sea, que, que lo observé a, a Lion. Y, y eso también hace que le, le, le, saca, le saca mucho a los jugadores. Que tenés, tenés unos altos jugadores, pero también le tenés que, vos podés tener todos los mejores jugadores del mundo y, no, y, no, o sea, y el equipo no gana también, puede pasar. Eh, pero yo creo que es esa, es esa capacidad que tiene esa esa awareness de, me parece que es, es algo que me ha, yo admiro mucho que a mí me, me ha ayudado mucho también. bueno, gracias eh, la verdad que eh, yo no presencié tanto a Lord dirigiendo simplemente estas esta sesiones jugamos y jugué con él en la en la campaña antes de los streams lo que vendría a ser la Audición, si se quiere, para la taberna. Y. Eh, algo que, que. me gusta que hace Lordi y que estoy. que estoy, digamos, tomándolo, son las descripciones confusas. Y es un consejo que se lo doy a cualquiera. A, a, a veces cuando vas por ahí, vos. Y en los libros suele suceder mucho que el personaje se corrige cuando encuentra algo. Cuando vos vas por la calle y, y ves algo y de repente mirás y te das cuenta que no era, era eso. Y te corregís, eso es algo que lo veo a lo de hacer y me parece muy muy clave para... Para darle a los, a los jugadores más herramientas con las que trabajar Por ejemplo, eh, él te empieza a de, de, de definir algo y... y eh, te dice, es algo... ¿Eso, eso es un monstruo? No, es una persona Pero ya te implantó por, por adelante la idea de algo que genera miedo entonces el personaje tiene una eh, primera reacción a eso y me parece sumamente válido y re útil para las narraciones, eh, para juegos mucho más narrativos que, que, que vos tenés que usar tus palabras todo el tiempo y describir de y describir de de escribir. y describir y en vampiros se presta mucho eso. Eso me parece maravilloso y, y una gran herramienta para tener en tu en tu cajita. Eh, Gracias. Creo no. Que no, me, no, me, no, no, no me he dado realmente cuenta <risa> eh, Pero reúne una Reabuso eso Abuso de ese recurso ah, bueno. Eh, Y bueno la si hay algo que, que Todos notamos de la facilidad que tiene Lordi Para eh, eh, Jugar con sus NPCs De una manera mucho más presencial Que tal vez otros DMs Incluso tal vez yo eh, eso es, eso es sumamente agradable y es algo que, que instantáneamente el público conectó con, porque de repente tenés las props, tenés las cosas y, y, y lo vemos cuando los personajes, cuando los jugadores se enfrentan a estos NPCs o cuando. Bueno, cuando pasa eso y, y está presente el público, cambia un poco eh, la actitud del lugar eh, y eso está, eso está buenísimo. Y, y bueno, una, una, una de las cosas también que, que hay que decir es que. Lordi tiene la capacidad de enseñar vampiro mientras te dirige el juego. Es algo clave para nosotros. Eso es algo clave. Y bueno, esas son algunas de las cosas que me acuerdo ahora. You're too kind. <risa> eh, bien. Vos... Lo, de, lo, de, lo de los props y las caracterizaciones, yo lo contaba el otro día. Que eso es algo que. Eh, no, es, es un robo, digamos. Me, me, me hace más fácil poder identificar los diferentes NPCs, porque si no me costaría mucho más, me costaría mucho más, me lo hace más fácil, debo decir, que me lo hace más fácil, y es súper divertido. También. Bien, re lindo todo esto, me gustaría ahondar un poco más, eh, como por ejemplo, hay como muchos aspectos a la hora de dirigir, como eh, cómo presenta la aventura, eh, cómo se desarrollan los NPCs, eh, todas esas preguntas, digamos, de qué ves del otro, porque... Es re importante tener feedback. Es re importante Uf, tener sí, feedback. Sí, sí. Y, re importante, re importante Y realmente <risa> no, nos sirve a nosotros como DM es, es, es esto de, de bueno, ¿qué, ¿qué tal hiciste, qué no hiciste? Qué es lo que... Eh, así que... Sí, es, es exponencial lo que siento que ha mejorado mi, mi, mi dirigir. De, <risa> desde, que, desde que estoy haciendo esto y de que estamos en esta constante retroalimentación de... de, de porque además también venimos de escuelas distintas, de, de, de si bien los dos somos a, a, a ancianos <risas> dos roleros ya, eh, venimos de escuelas bastante distintas y está buenísimo porque eh, realmente siento que hay un crecimiento, por lo ¿no? menos hay parte enorme, eh, que realmente es eso, es invaluable, eh, digamos, la, la, la data que uno saca también eh, viéndose reflejado en, en, en la experiencia del otro, es muy muy fuerte, muy fuerte, la verdad realmente es muy fuerte. Y además es, eh, es más fácil charlar con un DM sobre cuestiones de DM eh, no, O sea, por más que eh, Con alguien que haya pasado por la misma experiencia porque sabe, digamos, por ahí en, en dónde estás vos eh, o, o el lugar en el cual eh, te, te basaste para hacer alguna parte de la aventura o, o tal vez dónde vos te pusiste nervioso y, y tal vez cómo puedas encontrar un camino fuera de eso eh, Es súper útil, súper útil de que si tienen algún DM, eh, ustedes dirigen y tienen algún DM conocido, con confianza, eh, Charlen, Charlen, díganles, che. Claro, clave, sí, sí. Mirá, intenté hacer esto y, y creo que me salió mal. Contale, contale, a ver qué pasa. Hay muchas ideas dando vueltas ahí. Me re gustó la pregunta, Bachi, siento que es algo que podríamos estar tipo horas. Horas y horas. Y horas, horas, compartiendo, y horas compartiendo cosas buenas de la otra persona. Y, pero bueno. y otra, cosa, otra cosa importante a la hora de dirigir... Eh, hay que recibir las críticas con buena onda, las que son por supuesto respetuosas y todo, eh, tratar de que eso nos haga mejores eh, escuchar lo que dicen otros jugadores, no solo de cuestiones, sugerencias, etcétera, sino la devolución y por eso está bueno preguntarles, que eso es algo que también que, que me a lo que me, me acostumbré aquí que eso me lo, me lo, también me, me Escuchá a tus jugadores charlen, charlen al final de la partida Eso que yo por ahí no, Nunca lo hacía, ni cuando decía O sea, sí, te quedás charlando, pabeando Pero no es que, che, ¿qué les pareció? Estuvo bueno hoy, ¿qué pasó acá? qué sé yo Y eso es algo que Es, es básico ahora Pero hasta hace un tiempo para mí no era tan básico digamos, es Algo que realmente Yo no, no, tenía, no, no tenía esa eh, O sea, no me daba cuenta que faltaba Y realmente falta porque te ayuda muchísimo a, Ayuda a todos la verdad que está re bueno. Sí, viste que son esas cosas que por ahí vos tenés algún tipo de confianza en vos mismo, de, de, de, de tu forma de dirigir, o tu estilo, o, o incluso tu experiencia y tu conocimiento. Pero tal vez la terminás agregando y te das cuenta de todo lo que no sabías. Uf. Y decís, ah, oh, ok. Bueno, <risa> vamos por acá. Hasta <risa> ver hasta dónde llegamos. Y pero eso es, es, es arte, al final del día es sí, arte sí, y sí. hay técnica. Hay técnica, claro que hay. Sí, sí, sí. Pero hay un montón que es. Los ojos abiertos, las orejas abiertas, y ver a otros como lo hacen. Eh... Verte a vos, super, super, Verte a vos, el dred, dred, dred. La El peor peligro. Parte. Ay, la peor parte, de ver, verlo. Qué feo. Siempre el DM, el ser DM es una actitud externa, digamos. Cuando te ves a vos, sí, sí, no, no, no, no. sabes dónde estabas en todo momento de las situaciones, que estabas pensando en cada no, segundo. Sí. Y... Pero, pero hay que hacerlo, hay que power through. Sí, sí, sí. Y realmente ayuda mucho, mucho. Y está bueno, está bueno. Al final del día o sea, hay, hay como una... Tienes que superar una, una cosa horrible que tenés adentro, pero... Sí, sí, sí. Pero está bueno. Una vez que el síndrome de impostor te, te deja pasar, lo la, <risa> la disfrutás un montón. Una vez <risa> que pasa esa parte. Sí. Eh, y bueno, sin más. Gracias, Lordi. Gracias a todos. Los cariños. Voy a ir al outro y vamos a ver a quién le hacemos raid para que sigan compartiendo el rol.